Y bueno, pues ya estamos, ya estamos una vez más en vivo y de todo color. Así aquí, es. Aquí estamos, mis amados, en vivo y de todo color. Que el Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios, primeramente por concedernos eh, la vida, la salud y todas sus bendiciones que hemos recibido. Y gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de seguir compartiendo su palabra y agradecemos muchísimo a todas las personitas que pues entran a ver los videos y, y los pueden compartir, lo pueden lo pueden entender, uh -huh. lo pueden discernir y lo pueden compartir gracias, mil gracias, el Señor les bendiga grandemente así es, y eh, pues bueno estamos contentos de estar aquí eh, en este momento que pues estamos ya eh Empezando Así es. para compartir con ustedes pues, esta nueva reflexión que, por la gracia del Así Señor, es. Eh, hemos preparado para ustedes y que esperamos en el Señor venga a hacer de de bendición. bendición. Así es. Sus amigos de siempre, Herida Madrigal, Madrigal y Rafael, y Rafael Cavazos. Cavazos. Así ¿verdad? es. Entonces aquí estamos mis amados con ustedes en vivo y a todo en color. vivo y a todo color. Así es. Buenos señor. Que, eh, déjeme hacer aquí una cosita aquí aquí más tantitito. Eh, ahí está ya. Amén amén okay. así es. Bueno pues. Eh, Estamos listos, preparados para llevar con ustedes este mensaje. El título que tenemos, eh, tema, unos griegos buscan a Jesús. Unos griegos buscan a Jesús, así es. Y qué interesante, ¿no? Que el, el, el Señor, eh, pues siempre... Fue muy, muy visto y oído. Así es. Desde que se estaba anunciando su venida. Uh -huh. O sea, aquí van a ser Y después continuaron los discípulos. Y todo eso ha, ha continuado hasta nuestros días de hoy. Amén, así es. Y es un placer y es, y es una bendición el poder estar para nosotros pues, compartiendo pues eh, estos mensajes. Su palabra, y esperamos en el Señor que, que de todos los países busquen a Jesús. Que de todos. De todos los países. Que de los busquen los griegos, a Jesús. Eh, tienen la, la, la bendición de que de por allá, de, de, de Grecia, eh, pues. Eh, Pudieron tener dos libros en la Biblia, sí, que es primero de tesolintenses y segundo de, de tesolintenses. Uh -huh. En aquellos años, ahorita ya no, pero Ajá. en aquellos años era muy lejos de Jerusalén a Grecia. Uh -huh. Porque no había aviones, no había vehículos, motores como los que hay ahora, en los sí, cuales no, se pues podía ya. transportar la gente con ya más facilidad. Y es, ahora es diferente. Entonces todo era a pie. Todo era a pie. En los burritos, eh, caballos. En los caballos. Ahorita pasaron unos. Sí. Ahí. A propósito. ¿eh? <risa> eh, caballos. Pero en, en los tiempos bíblicos. En los barcos de aquellos de aquel entonces este, pues, navegaban. Eran, eran lanchitas, ¿te de cuenta. Pues sí. sí, eh, sí. No, no eran. Barcos, barcos grandes, así, ¿no? Pero eh, se transportaban. Exacto, pero... Bien. Esto es lo que podemos ver, es verdad, que el Señor es maravilloso y cómo nos dan la bendición y la oportunidad amén, amén. Gloria de al Señor. poder compartir. Así es. Eh, hoy compartíamos un poquito con un... Eh, unos misioneros eh, un, un, misionero un misionero que habla muy buen español y, y poquito inglés <risa> ah, dice ustedes hablan ustedes hablan si sí, pues es nuestro idioma oh, dice yo hablo español ah bueno pues entonces nos vamos a entender mejor entonces, este, eh, pero es, es maravilloso no este como dios obra de una y otra y otra forma no este y bueno, pues... Eh, Así es. Eh, damos gracias a Dios por ello. Amén, amén. Así es. Y, y vamos a empezar, eh, a ver si no nos tardamos como en otros videos, vamos, vamos a procurar. Pero vamos a <risa> bueno, agarrar el vamos. paso que nos dé el Señor. Así es. Eh, sin ir a galope como ahí van sus caballos ahorita. Así es. Mira y empezamos ahí, ahí en... Eh, en el es Santo Evangelio de Según San Juan, capítulo San Juan 12, 12, del verso 20 en adelante. Y nos vamos es. así, paso a pasito. Así es, en el nombre del Señor empezamos. Eh, nos dice el 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y Ajá. había, sí, bueno, en despacio, la fiesta. Sí, uh -huh. En la fiesta. ¿Por qué? Porque eran sobre las fiestas eh, que, que se, se acostumbraban, acostumbraban por allá. Que este pasaje está antes de la entrada triunfal de Jesús. Sí. Que subió a Jerusalén. ¿Verdad? Entonces. Eh, había y había gente de, de todas partes. Sí, sí, sí. Había gente de todas partes eh, que venían a pues, ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios, sus. Um, pues bueno, venían a, a adorar al venían Señor. Venían a adorar al Señor, sí. Y ya desde entonces ya eh, los egipcios uh -huh. ya, ya estaban eh, en comunión con Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, aquí, aquí nos narra ¿verdad? que ellos también vinieron a adorar. Ellos también vinieron a adorar en, en la fiesta. Sí, amén. amén. Y era para adorar a Dios, obviamente, Así ¿no? Es. Entonces okay, ¿y el ahí el 21 dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsadia, Bethsa, Bethsa, Bethsa, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjate, quiere decir que ya tenían antecedentes de Jesús. Sí, queremos ver a Jesús. Eh, ya habían eh, escuchado decía, hablar. Pero, Ajá. pero ya, ya tenían conocimiento de Jesús. Claro. Y habían venido, no sé, no dice aquí que, que hayan venido de, de, de Grecia en, de, que en que ese instante. De, ¿no? de Besaida y de Galilea. Este, pero ya vinieron eh, eh, eh, a ver y querían ver a Jesús, querían platicar con Él. Sí, sí, querían conocerle personalmente. Eh, eso, qué, qué, qué bonito es cuando la gente conocerle se interesa. Conocerle personalmente. Eh, exacto, qué, qué, qué, qué bonito es cuando las personas tenemos el anhelo y el deseo de conocer... Amén. ...al Señor Jesús. De conocer al Señor Jesús. Claro que sí. Eh, las tierras esas de... de, de la, pues, las antiguas, porque eh, todo lo que es eh, ahí Grecia, Turquía, eh, Siria, y todo eso. Las antiguas eh, tierras. Eh, uh -huh. todo, todas esas partes, pues, eh, es más, su, sus culturas modernos de ahora que, que conocemos pues están muy eh, muy ligadas a, a, a doctrinas que nosotros acá no conocemos prácticamente no, no, no. aunque aquí en esta área donde estamos si sí, hay muchos ¿eh? bueno sí. este pero eh, eh, estos vivían a adorar uh -huh, uh -huh. y, y conocían es. de Jesús o supieron de Jesús y dijo: Lo queremos conocer. Queremos hablar con conocerle, ¿Vale? sí. sí, sí. Qué interesante. Cuando tú por primera vez escuchas, a lo mejor no sabes mucho. Mm. Pero si te interesas, como esos eh, griegos, y a decir gringos, <risa> como griegos, esos griegos, griegos sí. pues eh, ellos quisieron hablar con Jesús. ¿verdad? Exacto, exacto. Y eh, vieron a, a Felipe y le mm. dijeron, ¿verdad? Sí, eh, Felipe fue y, y, y se lo dijo a Andrés uh -huh. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Entonces ya se hizo ir la comisión ¿verdad? Ajá. Bueno, pues, vamos a hablar con Jesús para ver qué, qué es lo que sucede ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, eran tiempos en que ya Jesús estaba cerca ya su. Desde ser su partida, cruci sí. Eh, crucificado. Sí, sí. Ya, ya estaba muy cerca y ya estaba en, en las últimas eh, tareas terrenales que sí, él tenía que, que sí, realizar. Sí, ya, ya lo, lo último, sí. Uh -huh. Entonces okay. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ok, ahí está, ya, aquí en este verso 23, uh -huh. ya lo está diciendo que Jesús ya estaba muy cerca de ...de ser entregado para uh -huh. ser crucificado. Ya había entrado en, en los versos anteriores a, uh -huh. a estos, ya Jesús había sido eh, pues eh, entrado a, a Jerusalén y pues uh, hubo un gran alboroto de, de sí. la gente y todo eso, ¿no? Tú sabes, ¿no? Entonces, Así es. Pero qué, qué interesante de que dentro de esa gente que vino, ahí venían estos hombres Esos griegos, y, sí. y, y querían uh -huh. platicar, querían conocer querían de cerca a, a Jesús. Exacto. Como es ahorita necesario que muchos quer querramos conocer a Jesús más de cerca. Sí, claro. Tener una, una, ya una relación este, íntima con Él a través de la oración, conocerlo a través de la palabra. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos conocer nosotros ahorita a Jesús? Ah, bien fácil. A través de Aquí las te escrituras. lo voy a presentar. A través de las Sagradas Escrituras. Amén, así es. Tú vas a conocer a Jesús tal y cual es. Uh -huh. Y Él te puede bendecir como quizás nunca te hubieras imaginado. Así es, amén. Entonces el 4 ahí, nos dice, de cierto, de cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, uh -huh. queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, qué interesante. Señor? Qué interesante. De cierto, de cierto, es como decir, de verdad, de verdad se lo digo. Sí, ajá. ¿verdad? que, si el, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere ¿cómo puede caer un grano de trigo a la tierra? y esto me hace recordar el pasaje de las diferentes formas de, de la semilla de la, de la semilla del, uh -huh. la que cae en el camino la que cae entre piedras y la que cae en buena tierra el sembrador, sí del sembrador, o sea, de, de, ahí está esa parábola bien, bien bonita donde nos va diciendo los tipos de tierra los tipos de tierra uh -huh. en el camino es tierra dura tierra dura entre las piedras pues, hay tierrita, pero hay piedritas y a veces no deja crecer bien a, a, a lo, lo que se siembre Sí. pero el que quede en buena tierra va a producir va a producir Así y aquí es. nos está diciendo prácticamente lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Dice, de cierto, de cierto, digo, que si el grano de, de trigo no cae, no cae en la tierra, ¿por qué? Porque era como sembrarlo. Sí, como sembrarlo. No que ahí, cae nada más ahí en, en y está a la superficie. Sembrarlo. Porque ese grano se, se va a poder, se, va, se, va, claro. se, se va a morir. ¿no? Claro. Ok. Y sigue queda diciendo. Solo, eh, sí, queda solo, pero se muere y lleva mucho fruto. Ajá. El Pero que, si muere, ¿qué significa ahí que el grano muera? Que al ser sepultado, vamos a llamarlo de esa enter, manera. Enterrado, sepultado. Al, al ser sepultado es, ese granito y muere, va a poder eh, resurgir. ¿Va a dar fruto. Va, va a dar fruto. ¿Por qué? Lleva mucho fruto. Porque. El grano que, que se siembra en la tierra uh -huh. y se está cuidando. cuidando. Es como esos sembradíos que ustedes pueden ver, eh, pues si no físicamente, a lo mejor en películas o en, uh, A través en, de, en, la, en, de la televisión, en programas. En programas, uh -huh. ¿verdad? Donde se ven las tierras con, con esa vegetación, con, con todo eso, ¿no? Sí. Entonces dice, pero, pero si muere lleva mucho fruto, o sea, y si se cierra bien el, el, el, el grano. Sí, sí, que le echen ahí. la tierrita ahí arribita, sí. Uh -huh. De déjame decirles algo. <coughs> e e esta mujer que tengo aquí a mi lado. <ríe> Me gusta mucho sembrar. <ríe> ha, ha sembrado muchos aguacates. Muchos aguacates. <ríe> muchos aguacates y otras cosas. Y tiene mano porque crecen. Crecen, o sea, eh, el Señor nos hace crecer, yo no. Bueno, sí, claro. Es este, el Señor el que hace todo, pero pero tengo ese ese deseo de, de sembrar y, sí. que, y que, que crezca, que yo lo vea crecer. Y eh, bueno, eh, ¿y todo, nace, y todo antes, nace? Antes del invierno había sembrado un limón. Lo estuve cuidando, cuidando. Pero son áreas Y que se lo llevó a nuestro hijo José. Estaba ya grande. Y ya, sí, estaba alto. Ya el... Pero se nos vino aquí una helada. Sí, entonces... Menda que se secó. Así es. Se secó estamos en, en, en unas áreas que, pues... No, no es para... No eh, es para, para sembrar, eh, este, pues, limones, naranjas, este árboles frutales. este Pues no, no, porque... Se vienen los fríos fuertes, el hielo, y se quema todo. Entonces, si no si no tiene uno la precaución de que esté en, en maceta uh -huh. y lo mete, pues eh, se seca. Aunque sí de, tiene un... un de bueno, ese no se seca. Oh, qué, ¿Y cómo le da? Mucho <risa> fruto, <risa> mucho fruto. Acaba de, de dar fruto que hasta el piso <risa> se llena de duraznos cuando ya, ya se caen todas las ardillitas es la comida de ellos. no hombre que ardillas y pájaros no no sí es tremendo sí, sí. Eh, los conejitos y bueno todo eso sí entonces eh, qué qué bonito es cuando se puede ver el fruto como lo vimos nosotros en, en ese durazno sí ¿verdad? así es y lo hemos visto eh, y de, de antemano les puedo decir que ya esta mujer ha hecho empanaditas y ha hecho otras cosas ah, sí. eh, con, con de, lo, los, de los duranos. de los duranos, exacto no del trigo, sino de los duranos. Uh -huh. ok, para Bien, seguir avanzando para ir terminando, el 25 dice, el que ama su vida la perderá el que ama su vida la perderá la perderá y, Ahora el que, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará a ver. Aquí, fíjese vé, bien, el que ama y, y el que aborrece. Uh -huh. El que ama, aquí se está refiriéndose textualmente, por así decirlo, de alguna forma, en alguna manera. Cuando tú haces nomás lo que tú quieres. Uh -huh. este, es, este es mi cuerpo, eh, yo lo disfruto. Yo hago como con yo lo que quiero. Yo hago con él lo que yo quiero, sí. Y ahorita, así, eh, pasó como un rayo de luz y me hace pensar en la cuestión del aborto. Sí. Cuando la mujer que está, en, se, que se embaraza. Sí, sí. Y que aborta, y, y se dice y se pelea mucho esa situación de que. La persona es dueña de su cuerpo. Uh -huh. Sí, es dueña de su cuerpo, perfecto. Pero cuando ya está otro cuerpo formándose ahí, ya no es lo de él. Solamente le corresponde, y es su obligación, por así decirlo, es permitirle. Que, llega, que llegue a nacer. Que llegue a nacer. Que llegue a, a, a este mundo. Porque tiene vida. Porque tiene vida. Tiene vida. Entonces no, no tenemos derecho a, a quitar la vida. E Exacto. Entonces, es como ya una, una, una semilla que se planta para que crezca sí, eh, el fruto. Lo que para sea. que haya un, un, un fruto ahí. Aunque muchas veces, cuando hay eh, violaciones y cosas por el estilo, sí. no es un fruto que tú estás esperando recibir. Uh -huh. Pero ya pero, una vez pero ya está ahí, este, como cometido. Ya está ahí plantado, error, ya está sembrado así, ahí. Uh -huh. Ya se sembró la semilla. Pues sí, ya. Déjala crecer y en su tiempo, si no te parece justo ni prudente que tú vayas a cuidar esa criatura siempre hay alguien que la está anhelando y deseando sí, que no puede tener no puede tener familia claro lleva el proceso no lo dejes no no no, no lo cortes uh -huh, uh -huh. no lo cortes exacto por qué razón ahorita vamos a ver un, otro ciclo más en el que tal vez puedas entenderlo mejor lo que estamos tratando de decir uh -huh. porque dice aquí pero el que aborrece su vida en este mundo, en este mundo para, para vida para eterna, eterna lo guardará. Lo guardará. O sea, era la parte de, de abajo sí. de, de, de, de este versículo. Sí. Para vida eterna lo guardará. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos aborrecemos a nosotros mismos, Sí. significa... No, no se vaya a malentender. Significa eh, que no somos tan importantes nosotros uh -huh. como para estarnos eh, contemplando. Sí, sí. Sino que le queremos dar la prioridad a Dios. A Dios, al Señor, claro. No tanto yo. Que no. Yo no sea yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo sino que yo busque más bien de Dios. Cuando estos griegos fueron a buscar a Jesús, traen alguna intención buena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque querían conocer de cerca sí, a Jesús. Querían conocer de cerca a Jesús, así es. Como decía un amigo allá, medio paredón, allá en Monterrey, saludarlos de mano. Uh -huh. Sí, te acuerdas de Kiko ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ok, entonces, qué, qué, qué interesante, eh, eh, imagínate qué, qué, qué privilegio haber podido saludar, poder decir, oh, qué, qué gusto, Señor Jesús, eh, de conocer. Qué privilegio. Qué, qué, qué gran privilegio. Pero nosotros lo podemos conocer y podemos amarlo y besarlo y, y hacer uh, tantas cosas a través de, de lo espiritual por la palabra. Amén, amén. E ese es el, el beneficio que tenemos nosotros de sembrar sí. a Jesús en nuestra vida Amén. para que e esa semilla que sí. se siembra va a dar fruto y fruto en abundancia. Que yo, o sea, que ellos vengue, que nosotros menguemos para que el Señor crezca, Él sea eh, glorificado. Amén. Amén. Por eso vos pues, o estás sea, ahí poniendo en, en este versículo 25 sí. eh, eh, eso, ¿verdad? De que no sea que aquí nos creamos no, eh, no, no, no, somos no, la gran no, cosa no. no no no no, al contrario no no mengua para que el señor crezca amén. eso él, es lo que está tratando es decir. Que mengua tú para que el señor crezca la honra la gloria y la alabanza amén así y el es. verso que sigue y dice y si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. Aquí. Gloria al Señor. Ay, eh, Alabado y glorificado sea. Y como deseo que el Señor nos dé toda la sabiduría para poderte compartir este versículo que es clave. Uh -huh, uh -huh. Este versículo es clave, es, es fundamental. Aquí está toda la esencia uh -huh. del Evangelio, por así decirlo. Uh -huh. Si alguno me sirve. Si alguno me sirve Imagínate tú sirviéndole al Señor ¿Tú tú, tú tú que estás viendo y escuchando Este mensaje Ponte amén, en el lugar Amén, amén, amén, amén. así es de esa, de esa persona Que le entrega su vida al Señor Que siempre es la palabra en tu vida Amén Y Jesús te empieza a utilizar Wow. Es lo más nombre. extraordinario que te puede pasar en la vida Amén, amén Entonces si, si alguno me sirve Sígame Sígame Sígame Entonces Qué, qué interesante es Hacer este tipo de trabajo uh -huh. Cuando yo le he preguntado A esta es mi esposa Que si ella algún día se vio Haciendo esto que estamos haciendo Pues no ni yo tampoco. No, no, no, no, no o sea, el, el Señor es el que hace todas las cosas. No, no es uno, es el Señor. Entonces. En su grande amor y su grande misericordia. Pero cuando pudimos venir al Señor, que pudimos entenderlo, que para mí no fue fácil, ¿eh? créanmelo. Yo tenía mi orgullito y... Y bien que lo cargaba. Pero cuando ese día el Señor toca mi vida, toca mi corazón, de ahí en adelante empezó a cambiar mi estilo de vida. Y yo así como dice así el, el, el, el, el cántico, dice, eh, cuando de nuevo nací las cosas que yo hacía. Ya no los hago mal. Ya no los hago, así es. Entonces, y es que es bien bonito, mi amado, mi amada. Es precioso. Cuando venimos al Señor de esa manera. Él cuando, dice que, cuando dejamos sí, que, Él, que Él, Él guíe nuestras vidas, que nos, nos dé la sabiduría y, y, y el amor y, y, y tantas cosas que, que el Señor nos da. Es, es muy, muy diferente a vivir una vida natural así, sin, sí, sí. sin el conocimiento de, de Cristo Jesús, Ajá. entonces ahí en, ahí en Juan 8 31, 32 dice dijo entonces Jesús a sus discípulos ¿verdad? que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad y la no, no, no, verdad os hará libres, o sea que somos libres de, de, de temores, de, de, de muchas cosas que el Señor nos nos libra. Así Entonces, es. pues, um, tus testimonios son mis delicias. Y mis consejeros nos habla ahí en el Salmo 119. Uh -huh. el, el testimonio, ¿verdad? De, de, de uno, cuando uno, uno glorifica al Señor y, y se deleita en, en el amor del Señor y se deleita uno compartiendo. Entonces, uh, um, ahí en 2 en Pedro 1.4 dice, Por medio de los cuales me ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias. Qué, qué precioso, ¿no? Exacto. Qué precioso. Entonces, imagínate, Dios... Usando tu vida, tu persona, para su honra, para su gloria, para su alabanza. Por eso dicen, si alguno me sirve, uh -huh. sígame. Sígame. Y donde yo subiere, uh -huh. allí también estará mi servidor. Amén. Gloria o sea, a Dios. Es una comunión uh -huh. de Jesús con nosotros, nosotros con Jesús, porque donde amén, quiera amén. que estemos, Ahí va a ser la comunión. Ahí, ahí, va estar, ahí va a estar la comunión. Amén. Amén. Y les voy a poner un ejemplo que vivimos hace un rato. Nos salimos a caminar mi esposo y yo. Un, un, un momento. Un y nos saluda una persona. Le contestamos el saludo. Y llegó el momento en el que terminamos orando ahí en la calle. Amén. Amén, así es. Amén. Todo nomás por un saludo. Empezamos a, a, a, a, a conversar, nos, nos identificamos. Oh, son Oh, oh, gloria a Dios. Entonces hablamos el mismo idioma. Oh, bendito sea <ríe> el Señor. Alabado y glorificado sea su nombre. Y es, es y, preciosísimo. Es Es precioso. Les, les decimos porque estamos viviendo la misma experiencia Así es. día a día entonces dice donde yo estuviere allí también estará mi servidor entonces a, aquí eh, se conjuntó de que él es un misionero es un y misionero. nosotros somos misioneros también pues sí pero no me conocían, no lo conocíamos Uh -huh. Sí, porque, eh, o sea, ne, para conocerse ya en persona necesita uno salir y, y, y conocer gente y platicar, ¿verdad? Pero, pero, o sea, pero no, no nos conocíamos, no nos conocíamos. Pero y como fue hablamos un, mi idioma. un momento, en, en, en, empezamos a, a platicar, nos identificamos, oh, gloria a Dios, <ríe> gloria al Señor, porque son mis hermanos, pues sí, es mi hermano y bendito sea el Señor porque nos permitió conocernos y platicar, identificarnos eh, eh, en un en un ratito. Eh, y terminamos ahí, eh, uh -huh. orando en medio de la calle, por así decirlo. Oramos por él y él por nosotros y, y, y por la misión que están ese, pues, uh, desarrollando y lo que, que estamos nosotros haciendo también, ¿verdad? Así es. Y entonces, ya para terminar. Uh -huh. Dice aquí Si alguno me sirve uh -huh. me, me sirviere ay, uh -huh. qué, qué, qué Mi te mira? Padre le honrará Glorificado sea el nombre del Señor Glorificado sea si el nombre Si alguno me señor. sirviere Mi Padre le honrará Amén, amén ¿Te das cuenta? Uh -huh. El que tú Si nunca lo has hecho Mañana pasado lo hagas porque creciste, fuiste buena semilla. Sí, eh, amén. bien sembrada. Uh -huh. Imagínate, cuando tú estés compartiendo con alguien. Porque este video, nosotros le llamamos un programa. Uh -huh. Un programa de, pues, de Palabra de Dios. De 30 minutos, 40 minutos, a veces nos vamos casi hasta una hora. Uh -huh. Todo depende. Pero eh, eh, es un mensaje... Para que tú también lo hagas, para que sí, tú amén. también participes. Tú, claro que sí. Que no sea que nada más que nos man, escuches a la. nosotros y me pongas un me gusta y que lo compartas. No, no, no. Que tú, eh, déjame decir como, como decimos los chavos, ¿verdad? Sí, los chavitos. Que agarres claro. la onda y hagas lo mismo que estamos haciendo nosotros. Pero, ojo, aquí hablas de, de menguar. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero que tú lo hagas mejor que nosotros. Amén. Así es. Porque si tú estás más joven que, que, que nosotros, tienes mucho más que hacer que lo que nosotros estamos haciendo. Claro, claro que sí. Claro eh, que sí. Escuchamos un comentario de México. Eh, de la cuestión de la educación. Ajá. Uh -huh. El educarse, el prepararse. Y uh -huh. eh, qué importante Un es eso. Con... conocimiento. Eh, sí, al, al conocimiento. Pero también cuando tú te aplicas a la palabra. Al conocimiento de la palabra. Vas a estar en el conocimiento. Amén, amén, amén. Y al estar en el conocimiento de Dios y te preparas más, no sabes hasta dónde puede llegar. No, no sabes, no sabes. No sabes no hasta sabes. dónde puedes llegar. No. Y donde quiera que te pares, mm -hmm. el Señor ha leído estar contigo. Ahí está. Es precioso el Señor. Este, um, o sea, en, en la palabra encontramos este, pues, todo. O sea, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces, ahí en el Salmo 37, 23. Y luego dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Ahorita me acordé. Glorificados el nombre del Señor. De aquella reunión que fuimos a Acapulco. Allá en México. Oh, sí. Yo ya años. Eh, ya hace bastantes años de esto. Sí, muchos años. Y estaba más chiquito. Está, estábamos, este, pues, como quien dice, eh, principiando en, en, en las cosas del Señor. Teníamos poquito. Eh, eh, exacto. Entonces, les voy a platicar, sí, muy, muy claro. brevemente. Estaban en esa reunión, se estaba terminando en la, en la reunión esa... Eh, éramos un grupo... Como 500 personas, por pues, ahí Posiblemente. 500, 600 eh, personas. O, tal vez por más. Ahí. Y estábamos en un en hotel allá en, en, en Acapulco, porque había sido una conferencia eh, de una compañía... De, de eh, negocio, de, de, ¿sí? de... Era de negocios sí. Y uh -huh. eh, nosotros como parte de, de, de esa empresa, eh, pues eh, fuimos. Y todos los que estábamos ahí, pues, todos eran, éramos distribuidores de, de, de, de, ese, sí, pues, de ese producto. de, de ese, esa compañía. Este, entonces, pero ya era domingo. Y acostumbraba y, la y, gente que ir a, a, a la bueno, iglesia. A ir a un templo, a una iglesia, a, a ir a, pues, a... A darle gracias a, a, a... a Dios. ¿verdad? Uh -huh. eh, de acuerdo a cada cuestión religiosa que se, que se pudiera tener. Pero estaba lloviendo. Entonces estaba lloviendo, ¿verdad? Eh, no, no, no, no, no, no, no. no eh, ya, ya, era la despedida. Pero ya cuando no estamos allá arriba en la plataforma, el grupo que pasamos nada allá más arriba de este, los es que habíamos tenido una participación. Eh, le dijimos ahí a Corina, ¿verdad? Uh -huh. Que si podíamos hacer una oración, ya que era domingo y que pues, nadie había ido a ningún templo, uh -huh. a ninguna iglesia por ahí, este que si para, parecía, des para despedir ya. Para despedirnos, uh -huh. para que el Señor no, nos bendijera en el camino, porque pues íbamos a sí. ya salir a a, a los que abrimos en carro, sí, sí. Pues, íbamos a venir claro. alejando, los que iban a salir volando, pues, Así es. pues como que era, era un viaje. Uh -huh. Claro que sí, Rafael, cómo no este, Y ya pues me dieron el micrófono y, y pues me puse a orar Y no tenía sí, la experiencia el, que tengo ahorita En no, aquellos años, no para nada principiando Pero bueno, Pero qué sí, hermoso, el Señor te usó Qué hermoso cuando pudimos a, hacer esa oración Para despedirnos, para que a todo el mundo le fuera bien para que todo el mundo llegara bien a su casa y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Cuando íbamos bajando y íbamos ya por el pasillo de ahí que... Para saludar. para pues ya, ya para salir. Despedir. Varias personas, no recuerdo hasta cuántas fueron, pero fueron varias. Hasta con lágrimas en los ojos, uh -huh, uh -huh. nos agradecieron por la oración. Así es. Sí, no, Ay, bueno. no fue más que este, el Señor Ay. para honra y gloria eh, de su nombre porque Él, él te usó y, y a Él le damos la honra, la gloria y la alabanza porque Él, él fue el, el, el que, el que a, a, o sea, ministró en la oración. Exacto. Entonces, me recuerdo por lo que termina este verso aquí. Si alguno me sirviere, ¿eh? uh -huh. mi Padre le honrará. Y en ese momento yo le serví al Señor. Glorificado sea su nombre. Para hacer nada más que una simple oración. Orar por todos. Para que Dios sea el nombre del Señor. bendijera nuestro camino uh -huh, uh -huh. de regreso a casa. Así es. ¿Cómo me honró el Señor allí? Cuando pude ver lágrimas en algunos ojos. En algunos rostros ahí con el agradecimiento por esa oración. Amén. Y obviamente, mi corazón se arrugó se todito, ¿verdad? De, de, de, de. Sí, de sí, emoción, pues sí, claro. Porque yo no esperaba nada. No, no, pero. Pero el Señor lo hizo. El Señor y no lo puedo hizo. más que darle honra, gloria Y alabanza Honra, gloria, y alabanza sean das a nuestro Dios Amén, así es Entonces es, eso es lo hermoso Cuando tú también le puedes servir al Señor Imagínate tú ahí donde vives Donde tú convives Donde, donde tú te donde tú participas Donde así haces es. tu quehacer diario O tu actividad diaria Así es Que te enseñes a orar si es que no lo sabes hacer, que te enseñes a orar y que puedas compartir con los demás la bendición del Señor. Amén, así es. Nomás imagínate, el Señor te va a honrar. Aleluya. ¿Acaso no quieres tú eso para tu vida? Que Dios honre lo que tú hagas. Imagínate. Alabado sea su nombre. ¡Qué hermoso! Que tú mañana, pasado... O después tú puedes decir me Recuerdo cuando escuché el, los hermanos Cabazos ahí Aleluya, glorificados Y el yo también hice algo Sí, sí Y me hacen recordar cuando yo los veía En ese video Y que puede pasar Una semana, un mes, un año, dos años Cinco años, todo el tiempo Que, que puede estar ahí en, en las páginas Sociales donde... ¿Lo estamos instalando? Uh -huh, uh -huh. Así es. Y un día tú puedes dar testimonio de que Dios tocó tu vida por esas palabras. Amén. Como habló por boca de sus santos profetas, que fuera desde el principio, ahí en Lucas 1.7... Uno 70, 70. dice 70 para dar luz a los que habitan en tinieblas uh -huh. y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por caminos de paz, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que día y de noche meditarás en él Amén pues de esa Bien, manera señor. terminamos mis amados miren ya sin querer ya son 40, 40 ¿eh? casi ya 42 minutos Glorificado sea el nombre del Señor. Yo pido a mi esposa que ella haga la oración, bendiciéndolos a todos ustedes y que cuando usted comparta este video, la bendición suya, de nuestro Dios, vaya también impregnada en, en, ahí, bendiciendo a la persona que tú lo estás enviando. Sí, Amén. Oremos. Amén. Oremos. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, sí, dándole la eso, honra, tú. la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar en su palabra, Señor, y llevar este mensaje a mucha gente, Padre, que anhelamos en, en nuestro corazón, Señor, que mucha gente que todavía no le conoce, Padre, vengan a conocimiento, Señor, a través de su palabra. Que vengan a sus pies, Padre Santo, porque... Sin usted no somos nada, ni nadie, ni podemos hacer nada. Solamente usted es el único que nos guía, nos capacita, Señor, nos instruye y nos dice lo que tenemos que hacer, Padre. Y que mucha gente, Señor, así como estos griegos, Padre Santo, pregunten, ¿y quién es Jesús? ¿Y cómo, cómo yo puedo llegar a Jesús? Simplemente dobla tus rodillas o en tu corazón, el anhelo, el deseo que haya en tu corazón de aceptarle en tu vida y decirle, aquí estoy, Padre, aquí estoy, yo me arrepiento de todos mis pecados, de toda la mala vida que he llevado, entra en mi corazón, Padre, desde Aleluya, este momento, sí, yo te acepto en mi corazón Amén. y te doy gracias, Señor, por recibirme, a pesar de todas las cosas que he hecho, que he cometido, perdóname, Padre Eterno. Desde este momento, yo quiero ser tu hijo. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos, Señor, estos, estos videos, esta palabra, Señor, porque es mensaje tuyo, Padre Eterno. Gracias, Ay, Padre mío, por la oportunidad que nos das, Padre mío, de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, le alabamos y le glorificamos. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón que tú lo hagas mejor que nosotros. Aleluya. Y que tú también continúes es. este trabajo. Porque el día y la hora no lo sabemos de la venida no o de nuestra vida. Así es, no sabemos. Pero tú puedes continuarla. Así que Bendiciones y que el Señor os bendiga Así hoy es. y siempre. Amén. A ti y a todos los tuyos y a las que tú también les compartas Así es. este mensaje. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo y les amamos en el amor de Cristo Jesús. Comparte estos videos. No dejes de compartir. Dios Amén. te bendiga grandemente. Bendiciones.